Ayer la liamos y compramos muchos pavos en directo para todos vosotros en Twitch Literalmente metimos 40 euros para sorteos Y todo eso va destinado para la Neox Army Chicos estamos ahora mismo en directo en Twitch Así que chavales tenéis en la primera línea de la descripción el link directo que os lleva a mi canal de Twitch Ver este vídeo al completo y después podéis venir a verme Estáis todos y todas Invitados. Y recuerda, si quieres ganar una skin en este canal, cada día estamos sorteando una Lo único que debes hacer para poder participar es suscribirte al canal con la campanita activada Dejar un buen like en el vídeo y comentarme debajo en de la sección de los comentarios cuál es tu ID de Epic Games Chicos, estamos a punto de llegar a los 400.000 suscriptores Y eso me pone muy contento, loco ¡Os quiero a todos, familia! ¡Oh! Eso va a ser una locura Así que si te suscribes ahora mismo, podrías ser tú el suscriptor 400.000 del canal. Así que Fortnite ha vuelto a decir que la temporada se vuelve a atrasar otro, o, o, otra vez. Pues sí, chicos, otra vez. Qué raro, ¿eh? La temporada número 2, chicos, dejarme deciros, está realmente... A punto de finalizar Y eso significa que todavía estamos dispuestos Y estamos preparados para conseguir esos regalos que no nos ha dado tiempo a conseguir E incluso nuevos regalos que están por llegar al juego antes de la próxima temporada Así que chicos, estos regalos deberán conseguirse antes de que la temporada número 2 del juego finalice Porque van a irse para siempre cuando la temporada número 3 de comienzo. Algunos de esos regalos son por ejemplo la skin del banano de oro que muy probablemente nunca jamás otra vez nos dejarán conseguirla dentro del juego. Pero como recompensa, os puedo regalar yo a toda la Neox Army 100 pases de batalla para la próxima temporada. ¿Queréis ganar un pase de batalla para la temporada número 3 de manera gratuita? Solo debes poner el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite ahora mismo, mi pana. Porque chicos, si llegamos a 15.000 personas utilizando el código Mister de Neox, me comprometo a regalar 100 pases de batalla para la próxima temporada en directo en mi Twitch. ¿Qué os parece? Coméntame debajo en la sección de los comentarios qué te parece el sorteo y si ya estás utilizando mi código. Volviendo otra vez al tema, chicos, si la temporada ha sido... Pospuesta, pensar que tenemos todavía mucho más tiempo para jugar muchas más horas para dedicarle al juego Y por lo tanto para poder volver a intentar conseguir esas recompensas que no están en nuestras manos Pero es una auténtica locura ¿eh? conseguir el pili de oro hermanos ¿Qué nivel sois vosotros en el juego? Yo es que soy nivel 187 todavía me parece, o sea... Es imposible que pueda conseguirlo. Amigos, tal y como las filtraciones nos indican, parece que en la temporada número 3 del juego de Fortnite veremos algo muy similar a lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Algo muy similar a la skin de Maya y a sus estilos seleccionables de cada parte del cuerpo. Tal y como ya hemos dicho en anteriores vídeos, vamos a poder hacer prácticamente lo mismo, pero con un Nuevo paraguas personalizable por jugador Así que chicos tampoco sabemos si realmente en la temporada número 3 Nos dejarán volver a tocar la skin de Maya Y la personalización y customización que tiene dentro del juego Por lo que chicos os recomiendo que antes de finalizar la temporada número 2 Customicéis vuestra skin de Maya al mejor estilo posible Porque no sabemos si en la temporada número 3 Seremos capaces de customizarla Quizás el estilo que acabe con esta temporada será el estilo que tendremos de Maya para siempre Y lo mismo creo que va a suceder también con las skins del pase de batalla Con las skins de los agentes Tanto si queréis que sean skins de Shadow como si queréis que sean skins de Ghost Creo que mejor si antes de que termine esta temporada seleccionáis esos estilos y cumplís las misiones que más os gusten pero chicos no queda todo aquí porque el vídeo continúa, tenemos todavía muchos más regalos que cubrir y algunos de ellos os van a estar encantando. Y como ya sabéis todos mis amigos desde la temporada número 7 del juego de Fortnite al final de cada una de las temporadas han sido añadidos los desafíos de tiempo extra. Pero todavía no hemos tenido ningunos desafíos de tiempo extra esta temporada, hermano. Pero es que dejarme deciros que hubo una prueba real dentro de Internet que nos mostraba algo similar a las recompensas. La cuenta oficial de Fortnite Competitivo en Twitter posteó lo siguiente y es que aparecía una versión de la gente Pili que... Nunca jamás ha sido vista dentro del juego Un estilo desbloqueable totalmente nuevo Y lógicamente todos asumimos y dimos por hecho Que se trataba de los desafíos de tiempo extra Así que vamos a leer antes de terminar este vídeo La actualización del día de ayer de Epic Games Para ver si esconde algo nuevo Saludos comunidad de Fortnite Los últimos eventos son un contundente recordatorio De que las injusticias siguen presentes en nuestra sociedad desde el rechazo a los derechos humanos más básicos hasta el impacto del racismo, tanto de forma sutil como totalmente abierta, en contra de la gente de color. Somos muy conscientes del dolor que... Somos muy conscientes del dolor que nuestros amigos, familiares, miembros de equipo, jugadores y comunidades estáis sintiendo estos días. Creemos en la igualdad, la justicia, la diversidad y la inclusión, valores fundamentales que están por encima de cualquier política. El equipo tiene muchas ganas de avanzar con Fortnite pero tenemos que compensar el lanzamiento de la temporada número 3 con el, con el tiempo para que el equipo se centre en ellos mismos y en sus familias y comunidades. El evento en directo, El Dispositivo, se aplazará hasta el lunes 15 de junio. Mientras el lanzamiento de la temporada 3 pasará al miércoles 17, sabemos que este retraso se ha producido justo después de otro aplazamiento y os agradecemos vuestra paciencia y comprensión durante estos momentos tan difíciles. Así que chicos, ¡oh, oh, oh! ha vuelto a ser pospuesta. ¿Qué hacemos chavales? ¿Nos pegamos un tiro todos juntos ya o qué? Finalmente gracias a Epic Games por añadir los desafíos de Tormenta de la Agencia. Recordar que esos cinco desafíos los estuvimos completando Y obtuvimos diferentes recompensas totalmente gratuitas Pasando por un glider, un camuflaje, mucha experiencia Y algún que otro nuevo regalito E incluso una pantalla de carga muy interesante Ah, vale, que, que no tenéis suficiente Y que queréis saber cómo podéis conseguir pavos mmm, Ahora mismo, ¿no? Muy fácil, hermanos, y es que Fortnite, antes de que termine esta temporada número 2, nos deja volver a devolver los artículos de Deadpool a la tienda... Por si los habíamos comprado Y es que chicos ya sabéis que el glider por ejemplo Le cambiaron la animación Y lo que era una gran ventaja del glider Ahora se ha convertido en un glider bastante chulo Pero eh. bueno ahí está el glider Y tenemos también la skin Y tenemos los bailes Y tenemos lógicamente el pico y la mochila Chicos, sois totalmente libres, si queréis devolver el pack Epic Games, os van a hacer el refund de pavos y os van a estar devolviendo muchos pavos a vuestra cuenta. Así que chicos, si queréis hacer eso, ahora es el momento y tenéis la oportunidad de devolverlo. A que no lo sabíais... Chicos, voy a estar ayudando a toda la Neox Army en directo en Twitch para subir niveles, para poder conseguir más experiencia. Así que chicos, si queréis conseguir vuestros 13 regalos antes de que termine esta temporada, veniros todos a mi Twitch que lo tenéis debajo en la descripción. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, hermanos. ¡Chao!